¿Cómo es? A ver, ¿noticiero? Vuelvo de noticias. Noticiero Todelar de Colombia. Un mundo de noticias para sí, ya le está un mundo de todos oyentes. Todelar, archivos. el circuito del pueblo colombiano. No, bueno, esa foto es muy bacana la mierda. <risa> <risa> usted cero la saca